Bueno Isabel, sin dado ya en acción para todos los días que va a durar este bazar y que hace mucha falta, ¿no? Eh, hay que hacer mucha ayuda. Pues la verdad que sí, siempre es necesario, el bazar como veis está maravilloso, pero este año especialmente ha sido un año duro para muchas familias, es un año en el que sigue siendo necesario pues eso, reivindicar que seamos solidarios, que todos pongamos ese granito de arena, bueno pues para que toda la familia y sobre todo de cara... ...a esta fecha, bueno, pues puedan tener... Lo, ...lo esencial, que tengan lo esencial... ...como sabéis, la Siete caritas hace una labor encomiable... ...es imposible trasladar en palabras la labor que hacen... ...sabéis que también por parte del Ayuntamiento... ...están esas mil comidas solidarias... ...por parte de, de servicios sociales, un año más también... ...tendremos la entrega de esas cestas al proyecto Faro... ...los mayores que están, viven solos... ...en fin, yo creo que Marbella... Es una ciudad solidaria con un corazón muy grande y también quiero destacar vuestra labor y, y lo bien que hacéis de trasladar esa parte tan bella y tan buena de Marbella. Muchísimas gracias, de verdad. Una pregunta más que quería saber, ¿cómo va distribuido todo lo recaudado? ¿eh? Va todo dirigido a las siete caritas. Eso hace una entrega, un cheque, sí, a las siete caritas. Y luego, bueno, las siete caritas yo creo que hacen un reparto equitativo entre, entre todas las, las caritas del municipio. Muchas gracias. A vosotros siempre, de verdad. Bueno, la verdad, hay muchas cosas que hacen porque hay muchas personas necesitadas. Y creo que esto va a ir muy bien repartido porque va a todas las caritas, ¿no, José Eduardo? Yo creo que no hay mejor, no hay mejor labor social, no hay mejor ONG que las caritas diocesanas porque hacen un trabajo encomiable. ...y yo creo que el trabajo que, que realizan aquí... ...todos los que están para poder recaudar... ...y poder durante todo el año... ...tener esos fondos a disposición de ellos... ...vamos, yo creo que no tiene, no tiene palabras... ...así que merece la pena que vengan... ...todos los que nos estén viendo... ...a visitar el bazar estos días... ...porque es una oportunidad maravillosa... ...de ayudar a hacer una buena labor social... ...y además, pues de llevarse unas buenas comprillas... ...de cara a la Navidad. Un regalo único, además exclusivo... ...José Barroco, ¿cuál es tu mensaje de Navidad... ...para estas fiestas que tenemos en el pues yo creo que tiene que ser un mensaje de paz, de tranquilidad. Eh, igual que otro año hemos pensado más en la salud, y que siempre hay que pensar, y siempre es lo primero, eh, yo creo que este año también hay que hacer un esfuerzo en, en vender un mensaje de tranquilidad, de sosiego, de, de solidaridad y de apoyo a los más necesitados, ¿no? Porque vivimos momentos de crispación, de enfrentamiento, de, de, de, polaridad, de polarización de, de la sociedad, y yo creo que hay que aprovechar la Navidad quizá para hacer un poquito de, de, de reflexión de pensar hacia adentro y de ver que las cosas no son blancas y negras, sino que siempre están los grises, que aunque a algunos no les gustan, a mí me gustan, porque creo que siempre cogen lo mejor de un lado y de otro, ¿no? Yo pues desearía eso, ¿no? Que siempre nos alejemos de los extremos y siempre estemos pensando en el centro y en, la, y en la, el, el bien para todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, José gracias Eduardo, por tus palabras y que se cumpla todo Dios tu Dios quiera. Deseo. Muchas gracias.